Las lesiones pueden evitarse en parte si se ejercita el aparato locomotor. Los músculos que lo conforman se atrofian por falta de trabajo, pero si los hacemos trabajar a menudo se desarrollan más. Lesiones musculares como las contracturas o el tirón y las lesiones en los ligamentos pueden evitarse si el músculo ha trabajado de forma progresiva gracias a un buen calentamiento. Cuando hacemos ejercicio de forma regular, es decir, entrenando, no solo nos estamos divirtiendo, sino que también conseguimos Aumentar el desarrollo de todos los músculos, en general, por lo que están más adaptados a esfuerzos prolongados y con ello se previenen muchas lesiones. Aumentar la actividad cardíaca, con lo que el miocardio, el músculo del corazón, aumenta de tamaño y resiste mejor los esfuerzos intensos. Mejorar el riesgo sanguíneo, por lo que previene accidentes cardiovasculares. Aumentar el desarrollo de los músculos del tórax, por lo que también aumenta la capacidad vital de los pulmones. Aumentar la coordinación, la agilidad, la potencia, la velocidad, la flexibilidad, etc. Prevenir el exceso de peso. Regular la motilidad del intestino, evitando el estreñimiento. Y también, por último, mejorar el descanso.